ya trabajamos los elementos vamos a ir a lo que es el área de texto en el área de texto que lo vemos aquí con la letra T nos da la opción para agregar lo que es un título eh, esto es por el tamaño agregamos el texto muy bien, lo vamos a ver aquí y cuando estamos en el texto, nos da la opción, ven que casi no se ve, ¿cierto? Pues nos vamos a parar en él. Lo vamos a sombrear. Y en la parte superior nuevamente nos abre entonces una nueva barra, en la cual nos da la opción de cambiarle el color. Si se fijan nuevamente cambiando el color. Nos da la opción de cambiar el estilo de letra, cambiar el tamaño de letra. Podemos cambiar el tamaño de la letra. Lo podemos poner en taji o subrayado. Nos da la opción para centralizar o mover a la derecha o mover a la izquierda. Si la palabra agregar un título yo lo quería en mayúscula sólida, pues yo no tengo que volver a borrar esa palabra. ¿Por qué? porque para eso yo tengo la A mayúscula y la minúscula y ya lo ponen mayúscula sólida así que nos ahorramos el estar dándole un do a nuestro texto en esta misma sección de agregar un título imaginémonos que lo que queríamos añadir era un link porque esta promoción dice que yo quiero que las personas se registren en X página, ¿cierto? se vería bien feo escribir www.registrate.com se ve feo, ¿cierto? pues lo vamos a poner bien bonito, va a decir, regístrate aquí, sombreamos nuestro texto y una vez yo sombreé mi texto, yo voy a ir aquí a lo que es nuestras eh, enlaces y voy a escribir el enlace. Escriban cualquier enlace, aunque sea Google, www.google.com. Y decimos, ¿y en dónde está el link que yo acaba de escribir? Pues el link no se va a ver porque va a estar, ¿qué? Integrado, insertado en la palabra que nosotros escribimos. ¿Cómo yo sé que está insertado? Si se fijan, yo me paro encima de lo que yo escribí y aparece la manita con el dedito. Esto significa que yo tengo un link, porque si yo me paro en cualquier otro lado de mi. de mi página de creación, se fijan lo que nos aparece es que el cursor. ¿Vieron la diferencia? Aquí, jóvenes, en la parte inferior, yo puedo agrandar mi imagen para yo saber cómo va quedando. Nos paramos en donde dice agregar un título, que fue donde añadimos el link y nos lleva a la página. Ese link funciona si el documento lo bajamos en PDF. Ya que estamos trabajando con esta área donde tenemos lo que es el link, vamos a ver lo que es duplicar, tenemos lo que es posicionar y tenemos para hacer lo que es la transparencia de la imagen miren lo hermoso que es miren yo tengo un elemento y a ese elemento yo puedo decidir que sea transparente dónde al ladito de lo que es eh, el rolo tenemos lo que es transparencia y lo que hacemos es que lo vamos moviendo dependiendo lo que nosotros necesitemos También tenemos la opción de donde dice posición. Decidir si yo quiero la imagen adelante, atrás, a la derecha, a la izquierda, abajo. Y ella automáticamente ajusta ese elemento o esa imagen. En texto también tenemos un sinnúmero de templates que dependiendo lo que nosotros necesitemos, es el que vamos a estar utilizando. En el área de música, jóvenes, vamos a música. En música también le podemos integrar música a nuestra presentación. En videos, podemos hacer lo mismo, podemos añadir un video dentro de nuestro trabajo en fondos esta área es una de las que más utilizamos en fondos si yo tengo un templo ahí en blanco yo quiero decidir qué fondo utilizar puedo utilizar cualquiera de esos fondos Selecciona. una vez yo selecciono mi fondo vez? vieron el fondo y para borrar lo que está dentro solamente nos paramos en el icono, en el elemento, en la foto y le damos diligencia. Ahora, ¿vieron que tiene una coronita? Todo lo que tiene una coronita es porque es pago. Vamos aquí donde dice archivos, subir archivos. La ventaja de Canva es que me permite yo subir. Una imagen mía ya predeterminada, que es la que yo necesito, pues yo lo que hago es que voy en archivo, yo le digo subir una imagen o subir un video, buscaba donde tenemos grabado la imagen y le decimos adjuntar, ¿ok? Ya trabajamos cada parte de lo que es la pantalla adicional a eso, si yo quiero crear una segunda página, yo le puedo decir, agregar nueva página y tenemos para agregar una página adicional. Y ya en esta sección se pueden fijar que dice entonces segunda página. Aquí hice uno ayer jugando. <risa> tenemos un diseño ahí, un post de Facebook, si se fijan. Yo cogí la imagen... Introduce la parte posterior, utilice formas, le cambié los colores, podría haber utilizado líneas, eh, utilice un estilo de letra, eh, y si te díganme, dice activar la adopción, lugar, en dónde, eh, cuándo, a qué hora y qué auspicia. Eh, Canva es cuestión de explorar, de... Si se fijaron que yo hice aquí hoy, jugué con Canva, ¿cierto? Y moví todos los elementos, fui tocando todo lo que era color, yo puedo mover las imágenes al revés, al derecho, a la derecha, a la izquierda. Esta es cuestión de creatividad. Así que de ahora en adelante sus promociones, sus tarjetas, van a quedar como si fuéramos diseñadores gráficos.